Cinco pasos para soltar a una persona que no te ama. Cinco pasos para soltar a una persona que no te ama, es un audiolibro introspectivo que te invita a ver dentro de mismo, de ti misma y poder evaluar aquellas áreas de tu vida que están generando conflicto y, en definitiva, haciendo que sufras por amor. Este es el primer audiolibro de una colección de piezas en video que estarán disponibles en el canal, con el cual podrás compartir en este tiempo, un espacio para ti, donde podrás evaluarte y mediante estos libros, aprender a desligarte de aquellos paradigmas que te están atando a una relación dañina con alguien que no te ama. Mi promesa es esta, durante el tiempo que escuches este audiolibro, vas a sumergirte en una transformación que te llevará a evaluar tus pensamientos más profundos sobre el amor y cambiarlos por pensamientos que ayuden a de verdad relacionarte sanamente con otro ser humano. Si le dedicas al menos 10 minutos a este audiolibro, te aseguro que verás cómo tu vida empezará a cambiar. Sin embargo, tengo que hacer una acotación. No basta con escuchar una sola vez el audiolibro, hay que hacerlo tantas veces como sientas que fuera necesario. El amor sano, y las relaciones provechosas son el producto de la constancia. Y no de una epifanía que surge momentáneamente. Sí, es cierto, Pasarás por un periodo de una o dos semanas donde estos mensajes impactarán tu vida y sentirás que algo en ti cambió. Pero después de ese tiempo, volverás a meterte en el mismo bucle de amar para después llorar. Para empezar, necesitamos entender la anatomía de tus relaciones, primero. Has venido repitiendo el patrón de conducta en la que te lastiman, te hieren y te adhieras en una relación directamente proporcional al maltrato que te dan porque en el fondo te sientes desafiado, desafiado a recibir maltrato. Un primer paradigma que vamos a derribar es el paradigma que está asociado al orgullo y la resistencia al dolor. Este que se engendra en una relación simbiótica de la necesidad de probar que puedes con tolerar el dolor. La valía de una persona entonces se tiende a medir en función de qué tanto maltrato puede tolerarse. Esto de forma simple significa que toda tu vida has asociado el dolor como una prueba de tu capacidad como persona. Como eres bien hombre, no te quejas y como buen macho, te guardas el silencio ante los constantes maltratos e infidelidades de tu pareja. Vamos, que si lloras o te quejas, eres una nenita. Lo mismo para una mujer que adopta esta postura de la gente, porque alguien le vendió la idea de que sufrir es el equivalente de amar. Pero este dogma tiene su génesis en el orgullo, que es el que le da su combustible. Así, el primer paso que vas a tener que dar para empezar tu proceso hacia desligarte de un mal amor, es este. Paso 1. Derriba tus paradigmas. Si un paradigma es obsoleto, disfuncional, inútil, y te arroja a los brazos de quien te hiere. Entonces, no es un buen paradigma. Se trata de una idea sembrada en tu mente sin que ésta haya tenido que priorizar tu bienestar. Lo primero que debes entender es que para que un paradigma tenga cabida en tu forma de pensar, y desde luego en tu forma de conducirte en una relación, debe tener un componente elemental en su contenido, y es que éste debe procurar tu bienestar. Si el fin último de un paradigma es la persecución del bienestar, entonces estamos ante un buen paradigma. Ahora, ¿qué es un paradigma? Un paradigma es un conjunto de ideas, creencias y metodologías compartidas por una comunidad de personas. Estas ideas son usadas como un marco de referencia para entender, explicar y abordar un conjunto de problemas y situaciones. Los paradigmas son importantes porque nos permiten ver la realidad de manera diferente y tomar decisiones basadas en nuestras experiencias previas y conocimientos. Un paradigma, entonces, tiene una importante propiedad y es la de guiar el andar de quien decide gobernarse bajo el consejo del paradigma mismo. Por ejemplo, si mi paradigma es, la gente es hipócrita y por lo tanto no se les puede creer ni confiar en ellos es probable que yo me sienta tentado a abusar de este paradigma y al final ser yo quien termine por ser hipócrita. Un paradigma también tiene sus raíces en la tradición, debes casarte y jamás abandonar a tu esposo, hacerlo es cometer adulterio y recibirás la condenación eterna si te divorcias. Este también es un paradigma que gobierna la vida de muchas personas porque genera una devoción basada en la autoflagelación lo que supone la necesidad de tomar el propio sufrimiento y usarlo como medio para alcanzar la, anhelada, vida eterna. Supone el detrimento del yo, por ordenanza de una hermenéutica propia de un intérprete que cree que así deben ser las cosas. Pero uno mismo también puede tomar el paradigma religioso y analizarlo para evaluar su contenido. Bajo una simple pregunta, ¿esto de verdad es así?, ¿Existe un Dios benevolente que procura y busca que yo sufra? Ante esta pregunta, finalmente llegarás a la conclusión de que esto no es así. Pues notarás que de existir un Dios benevolente, éste te amaría en total devoción y para nada querría que sufrieras. Así, el paradigma de sufrir una relación de maltrato o vacío pierde vigencia ante una hermenéutica totalmente desafiante pero que al final pone de manifiesto el amor que este ser divino te tiene. ¿Puedes revelarte ante esto? ¿Quién dice que esa sea la voluntad de Dios? Atravesar un paradigma con la duda es propia de santos. Lo ves en gente como Berespinouse o Santo Tomás de Aquino. Pensadores que tenían tanto que cuestionarse y que buscaron a Dios más allá de los paradigmas más hegemónicos de la época. Una invitación gratuita, para que tú, también abraces los textos divinos y los analices para estudiar su contenido, así, entender si lo que haces está alineado a una voluntad suprema, o solo al capricho dogmático de algunos que secuestraron la verdad. Este reto de cambiar de paradigma, implica la renuncia a lo que estos mismos paradigmas significa, y la renuncia total a lo que ellos significa. Abrazar la duda, el escepticismo y entender la trascendencia de la duda nos permite entonces cuestionar las ideas más profundas. Este es el primer paso, cuestionar tus paradigmas, preguntarte por qué están ahí. ¿Quién sembró esas ideas en tu mente? ¿Por qué germinaron de la manera en que lo hicieron? Ser un rebelde que se atreve a volar, cual ícaro y dédalo que escapan de su verdugo. Así es la persona que asoma su rostro a la ventana de la verdad, la verdad que libera, que atesora en verdadera armonía con el ser amado. La ruptura casi subversiva contra los paradigmas más sólidos en tu vida empieza por estas preguntas, porque creo lo que creo. ¿Quién decidió que esto debiera ser así? ¿Por qué no permitirme derribar estas ideas? Así, romper los paradigmas del amor, el sufrimiento el orgullo y la tolerancia hacia el dolor comienza por cuestionarte todo. El escepticismo crece en un corazón que comprende que la libertad es la piedra angular del éxito en las relaciones. Sanear un alma contaminada de ideas vagas y encima, perjudiciales, es como mucho lo primero que supone dejar ir al ser amado. Ahora que has llegado hasta este punto, es momento de revisar tus paradigmas sobre el amor. Para ello, sírvete de los comentarios o bien de una hoja de papel y escribe en ella las cosas que crees sobre el amor que te estén arrastrando a sufrir. Este ejercicio durará tres minutos. Así, durante ese tiempo, vas a escuchar una bella canción de piano mientras escribes tus paradigmas sobre el amor. Una vez que termine la música, revisa qué creencias sobre las relaciones te están afectando y proponte cambiarlas. Para ello evalúalas y reflexiona si son adecuadas y si te acercan a una relación sana. Empecemos. listo, espero que hayas hecho este ejercicio. Esto nos lleva a segundo paso. Paso 2. Contacto cero. La fama de esta forma de distancia física y, por imposibilidad, la distancia emocional. Es la herramienta predilecta para una persona que necesita, urgentemente, salir de un mal negocio, el mal negocio del amor no correspondido. La fama de este consejo se popularizó desde ya hace años atrás porque concedía al portador de este consejo la capacidad de ser libre. El contacto cero es la puerta por donde se cruza, se transita por el infierno, pero el fin último es el cielo despejado, donde hermosos campos de Eliseo esperan a aquel que tiene las agallas para afrontar el dolor de cruzar. El contacto cero en principio, se empleó como una herramienta para volver con tu expareja, porque se planteaba la idea que, una vez que hayas pasado el tiempo suficiente, lejos de tu expareja, ya te sería fácil poder relacionarte con él o ella de forma, sana. Sin embargo, mucha gente después de aplicar el contacto cero, se dio cuenta que en realidad no quería volver con su expareja. Y por el contrario, solo querían estar en paz. Así, el segundo paso para poder soltar a una persona que no te ama es aplicar el contacto cero. Para ello deberemos hacer el siguiente ejercicio. Mientras dure la música, deberás hacer una lista de los lugares que sabes que tú frecuenta. Coloca ahí lugares como gimnasio, centro comercial, mercado municipal o cualquier sitio que tu expareja o bien sea la persona que quieras soltar regularmente frecuente. Para ello haré sonar la música por dos minutos. Una vez que hayas concluido, lo siguiente que has de hacer es pensar de qué manera puedes evitar eso sitio. Con una lista clara y concisa sabrás qué lugares debes evitar. Una vez que hayas hecho esto, vamos al paso 3. Paso 3. Haz esto y podrás soltar a una persona. Hace años alguien me dijo algo, me aconsejó que escribiera en una hoja de papel todas aquellas cosas que quise decirle a una persona. Como por ejemplo, reclamos. Reclamo sobre cuando no me tomó en cuenta para un viaje, como cuando se le olvidó mi cumpleaños, como cuando la defendí de ataques verbales, pero cuando alguien me difamó ella no me creyó. Todas aquellas cosas que hayan quedado en el vacío, úsalas. Y escríbelas como si tu expareja estuviese frente tuyo. Este ejercicio te tomará unos 5 minutos. Si necesitas más tiempo, puedes repetir la música para poder estar concentrada o concentrado. bien, me alegra que ya hayas hecho este ejercicio. Ahora vas a hacer lo siguiente, el papel que acabas de escribir, lo tomarás y lo vas a quemar. Esto en realidad funciona como un truco psicológico en donde tu mente asimila al papel quemado como el cierre de un ciclo. Así, en un lugar seguro para ti. Quemarás dicho papel a la vez que dirás el siguiente discurso. Hoy te dejo. Hoy hago que partas a un viaje del que no volverás. Nuestra historia se quemó, lo que alguna vez fue, ya no será más. Hoy es el final de esta historia, hoy se escribió la última hoja. Ya no habrán otros días, este fue el último, hoy te digo adiós. Una vez que hayas terminado, evalúa cómo te sientes, si esto aún no genera un efecto de satisfacción, vuelve a repetir el ejercicio esta vez agregando aquellas cosas adicionales que te causaron malestar. Repítelo hasta que te sientas satisfecho o satisfecha. Paso 4. Vence el síndrome de abstinencia. Muy bien, ya hemos finalizado los tres pasos, ahora nos falta dos pasos más. Este otro es un paso que deberás tomar porque el mismo puede perjudicarte si no lo consideras. Y hablamos de las famosas recaídas. Es decir, cuando ya has trabajado duro en soltar a una persona y de repente te entran las ganas de llamarla. A esto último se le conoce con el nombre de síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es una condición que ocurre cuando alguien deja de consumir una sustancia adictiva como drogas o alcohol después de haberla usado durante un periodo prolongado. Esto puede provocar síntomas físicos y mentales desagradables como ansiedad, dolor de cabeza, náuseas, insomnio, sudoración, irritabilidad, fatiga y depresión. Los síntomas generalmente comienzan inmediatamente después de dejar de consumir la sustancia y pueden durar de unos días a varias semanas. Las recaídas en el proceso de soltar a alguien están relacionadas con este síndrome. Así para mitigar este mal, puedes empezar por hacer el siguiente ejercicio. En un lugar tranquilo, ponte cómodo, cierra los ojos y repítete lo siguiente. Yo puedo con esto, soy más fuerte que mis miedos. Puedo vivir mi vida plena sin necesitar de alguien para ser yo, feliz. Puedo ser capaz de soltar, porque merezco estar en paz. Merezco que alguien comprometido llegue a mi vida. Me ame con devoción y no me cambie por nada. Por eso... Suelto. Suelto para recordar lo que valgo, lo que yo soy. Me propongo ser yo y nadie más. Así, yo saldré de este bache, podré recordarlo tan solo como un mal recuerdo. Para efectos, haremos este ejercicio con un fondo musical de dos minutos. Para que te puedas repetir este texto una vez más o bien sea el tiempo que lo necesites. Muy bien, hemos terminado con este ejercicio. ¿Qué tal te sientes? Mejor. Pues ya estamos a punto de terminar con el siguiente paso. Paso 5. Escribe tu carta futuro. Cuando has terminado un episodio de tu vida, necesitas ya pensar en escribir las nuevas cosas que harás después de este proceso. Verás, un ruptura se parece a una salida de meta. Básicamente es una etapa desde donde empezar y con ello viene algo importante para hacer. Escribir una carta donde detalles cuál va a ser el rumbo que va a tomar tu vida. Para ello déjame darte un ejemplo. Hoy, decido dar el primer paso hacia mi propia estima, felicidad y proyecto de vida. De esta experiencia he aprendido que soy fuerte, que puedo soportar muchas cosas. Y gracias a esa fortaleza lo usaré para empezar una nueva historia. Ahora me propondré a aprender a viajar solo, a aprender un nuevo idioma y hacer aquel viaje que siempre quise hacer pero no me atrevía. Cambiaré los espacios de mi departamento, cambiaré el decorado y empezaré a pintar la cocina con ese color turquesa que tanto quería. Empezaré a trabajar en mi salud y hoy por la tarde llamaré a la instructora de gimnasia y me inscribiré. Planeo empezar una maestría y enfocarme en mi carrera. Esta experiencia será un nuevo comienzo. Listo. Así debería quedar tu carta futuro, en el detallas todas las cosas que quieres hacer, de modo tal que tu cerebro se centre en eso último. Ahora te toca a ti. Tómate cuatro minutos, acompañado del fondo de música y redacta tu propia carta futuro. Con ella proyecta tus nuevas metas. Empieza ahora. Y si lo deseas, comparte tu carta con los demás en el cuadro de comentarios.